El ejercicio de hoy es abdominales en pareja, una forma diferente y entretenida de hacer abdominales. Lo que necesitaremos es un par de esterillas, una pelota y ganas de hacer ejercicio. En este ejercicio trabajaremos tanto el abdomen superior como el inferior. Dependiendo de cómo cojamos la pelota estaremos trabajando un tipo de abdominal u otro. Estamos viendo el ejemplo y vemos que se hacen dos ejercicios diferentes. El ejercicio 1, donde trabajamos el abdominal superior cogiendo la pelota con las manos y el ejercicio 2, abdominal inferior cogiendo la pelota con los pies.